Y estaba ahí el nombre del. De... Ay, no me equivoco, cerraba, profesor creo que está mal, pero eso que cuando abre el foro, usted, profesor, debe decir a delegar y al mismo que, que nos avise. Como yo entro a en WhatsApp y no a las 8 sigue el foro, pero como yo veo a las 8 y. Me, me, claro, llega a las 8 y ya estaba cerrado el foro. Gracias. Así está bien eso, gracias, eso es todo. Bueno, entonces, ¿cómo, foro, doctor, ¿cómo, es que, eh, ¿cómo explico yo que hay algunos que, que han... Algunos, que han subido algunos, el, foro doctor, el 3, el su 4, el 4. Algunos cuatro. sí lo no han resuelto. Hay más que 4, 5, doctor, nada más. Hay más que 5, 6 que han Ay. subido, pero lo han subido el día lunes en la mañana. No. Pero el día lunes, lunes y martes que hemos querido subir el, el, el foro, ya estaba cerrado. Doctor, ya, doctor, pero... Solamente hemos subido el 7. El foro 7, no estaba, estaba Doctor, desde un principio siempre hubo problemas con ese foro, ¿no? Con el 6. Entonces, hay, para algunos sí se les ha abierto y lo han resuelto, ¿no? Pero algunos también no han podido resolver porque continúa el problema ahí. Entonces, no se ha solucionado en alguno Del ¿no? sistema. Pero, a ver, diga. Para eso yo le he mandado los pantallazos. ¿No es cierto? Ahí está, eso me sustenta a mí. Ahí está el foro. Ahora que el sistema, bueno, no sé haya fallado, ya eso no es problema mío. Yo me sustento en, en el pantallazo que le he enviado. Bien claro, dice, a, de 2 a las 8 de la mañana y fecha, y fecha de entrega o fecha límite el día jueves 8 de la mañana. Eso es lo que, doctor, y doctor, es doctor, lo que yo, ahora, claro. si yo no tuviera ese pantallazo, bueno, todavía conocería, ¿no? Pero yo tengo el pantallazo ahí. Y yo, como es, Ahora, no sé cuál habrá sido el problema, ¿ve? ¿eh? Porque yo he comunicado. ¿ya? Y yo, bien claro, le dije el día lunes, el, y, ese, y, y más, ese foro yo lo coloqué el domingo. Yo lo, colo, lo, lo, lo coloqué el domingo como a las 10, 11 de la noche. ¿Para qué? Para que el día lunes a las 8 de la mañana abra el foro. Eso eh, eh, coloqué ese, ese mismo. No, bien, ah, sí. A ver, perdón, coloqué ese mismo día a Derecho y Familia, Derecho, eh, Derecho Constitucional y a ustedes. Los tres foros le he puesto el mismo día domingo, con la misma salvedad de que abran el día lunes a las 8 de la mañana. Y todos, Derecho Constitucional y Familia, todos han abierto normal su foro a las 8 de la mañana y su plazo que, que le he dado, que es un... A Derecho Constitucional yo solamente le doy 24 horas. Doctor, en mi caso, a ahora... Derecho mi eh, perdón, un momentito. A Derecho y de Familia yo le doy 24, 36 horas nada más. A ustedes le doy hasta 48 horas. Entonces, de repente, el sistema no me acepta para los, días, para, para los dos días. Entonces, lo que voy a hacer, ya no lo voy a poner a las 8 de la mañana, le pondré a las 17 horas de un día para que cierre al día siguiente a las 17 horas para que no tengan el problema que de repente va a salir fecha límite, 8 de la mañana, fecha límite. Entonces, en un día me resuelven el foro y lo sube normal. No, porque yo creo que ese es el problema muchos días parece que el sistema no sé ¿ya? pero sí, con ustedes nada más tengo este problema porque con, con los lo demás, con los dos cursos más le he puesto normal su, su foro 8 de la mañana y, uh, y igual le comuniqué el día domingo mensaje whatsapp sabe que ya revisen su foro al día 7, doctor, sí, ya revisamos ya están los foros ya ya tenemos la, ya está la fecha límite y ya estamos subiendo pero no sé, con ustedes es, es lo que tengo, el, el, el problemita eso Entonces voy a cambiar que... mi forma de, de enviar los foros. Doctor, me ya? parece que el problema fue como hubo el feriado, eh, no nos hizo recuerdo usted de repente eh, decir, ¿no? La clase avance y les dejó un foro, ¿no? No hubo clases, nos dejó el foro y ahí es el problema, pues, ¿no? Por eso es que no se ha resuelto. Porque normalmente ahora con usted hacemos la clase hoy día, la semana 8, y usted nos va a indicar, ¿no? Ya está abierto el foro 8, resuélvanlo, ¿no? A ver, pasa eso? Yo en la clase anterior le dije bien claro. No, pues le no hubo clase en claro. la feria. A ver, no se va a avanzar el tema 6, pero le voy a poner el foro. Vamos a avanzar el tema 7, porque ustedes dijeron, no, doctor, siga con el tema 7, el tema 6 no. Bueno, voy a avanzar con el 7, pero le voy a poner su foro el 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir lo que dice el sílabo. Y en el aula virtual también tengo que seguir lo que dice, porque si yo no pongo foro, me, a través del vía WhatsApp o vía teléfono me llaman porque no he puesto el foro. Entonces, por eso es que yo estoy poniendo. Pero normal, ¿eh? si ustedes gusten, yo no le pongo foro. Ya yo haré mi informe. No hay ningún problema. Yo no me hago problema en, en ese aspecto. Yo simplemente, yo coloco los foros conforme a mí eh, está en la directiva. ya Ahora, oh, vale. a ver, sí, por favor. ya Ahora, nuevamente le digo, yo tengo los dos pantallazos, ahí está. Ahora, problema de quién es. ¿Mm? Yo tengo los dos pantallazos, ahí que dice bien claro, dos y cierra cuatro, el seis. Y el otro que abre abre cuatro y cierra seis. Hoy día a las cinco de la tarde. Ahí están los dos pantallazos. Ahora, yo no sé cuál doctor, será el problema. Doctor, sí. Doctor, disculpe, ¿cómo se llama? Yo, yo no lo había subido el 2 todavía, el 2 de, de mayo. Ahorita ac acabo de revisar mi trabajo y el foro 6 ha subido, yo lo subí el, el 2 de mayo. Sí, doctor. Doctor, creo que ya está por demás, ¿no? Ahí, en algunos casos sí falla el sistema, pero creo que eh, hay que actualizar nomás. Necesita actualizar, creo que en algunos casos no lo actualiza. Ahí es el problema, no abre. Claro. Necesita actualizar. Eh, actualizar. Disculpe, doctor. Eh, usted está dentro de lo correcto. O sea, de repente el error no es suyo. El problema ahorita es de sistema. Si usted se fija dentro de todos los compañeros que han enviado, yo creo que no superan los, los 20. Somos más de 50 que estamos fuera de ello. O sea, a eso vamos, doctor. El problema es con el foro 6, no con el foro 7. Ahora las personas o los compañeros que han podido subir el mismo día 2, bien, gracias por ellos, porque, bueno, han tenido la oportunidad de repente de poder acceder en ese horario. Pero somos muchos los que trabajamos y, y en ese caso, o sea, tenemos un tiempo, un lapsus, en donde nosotros, o sea, podemos ingresar o verificar. Por eso yo le vuelvo a repetir, doctor, el, el problema no es suyo, el problema es del sistema. Ahora, si usted se da cuenta, o sea, serán pues unas 10 o 15 personas que hayan subido el foro, 6, pero somos más de 50 personas que no lo hemos subido, doctor, porque no hemos podido. Y todos, yo supongo que tenemos ya el listo, el trabajo este, preparado para poderlo subir. Ni modo, en el tema del no foro 7 no hay un problema, doctor. Una semana. Disculpe, no, amigo, para doctor. El profesor, sí. profesor, el CS, en el campus yo Verifino somos este, algo de 49, 50 alumnos que han desarrollado ese foro. Así es, eso sí. es lo que estaba pidiendo la palabra doctora, hace ratos. O sea, son somos 49, bastante, no 50, sé, ver, el compañero. Porque ¿por claro, porque el compañero dice que solamente somos 12. Ahora, a ver, por favor. A a ver compañeros, a ver. a ver, yo escuché atentamente a todos, igual quiero que me escuchen. El respeto es para todos. Ahora. Todos trabajamos, compañeros. Incluso yo estoy ahorita de mi clase, estoy de mi trabajo, conectada. Y nos damos el tiempo para resolver nuestros trabajos. La, la excusa me parece ya muy infantil. Es muy distinto que le digan al docente que se han olvidado y no lo han podido subir, que es más fácil a que sigan diciendo de que no, de que si no trabajamos, todos trabajamos. A esta, a esta edad y a estas horas todos trabajamos. Así que, doctor, estamos perdiendo el tiempo en lo mismo, horas valiosas de cátedra, doctor. Gracias. O sea que todos estamos mintiendo. Que tú sepas mentir ese es tu problema, compañera. No somos mentirosos, Mira, estamos diciendo la verdad. Compañero, yo no soy mentirosa porque yo Entonces, sí subí mi trabajo. Que a, ver, a, yo ver, no ver, a ver, a ver, ver no. Yo también quisiera aclarar algo, que me han mencionado. Oh, no, bien, compañero. No, a ver, por favor, señores. ¿Ya? Un poquito más de respeto, señores. Estamos en un estamos en un aula de clase, no estamos en en, en otro sitio, ¿ya? ya cada uno ya opinó ya yo saqué mis conclusiones ya, así doctor, que por, por favor. favor ¿me permite? El no tu? por favor. hemos levantado la mano creo para poder opinar, se debe claro. respetar por doctor, ejemplo. por favor, el Valencia no ¿me puede permitir opinar? Que sea rápido por favor, señor, porque estamos dando vuelta en el mismo tema no, ¿Ya? no es el mismo tema viendo la situación doctor, creo que usted con su buena voluntad de apoyarnos, de vernos, de, de, de ir a una dos horas para que ambos Creo que una dos horas, porque muchos dicen que. A ver, yo creo que sería no sería mucho usar de usted. El mismo problema va a ser. El mismo problema va a ser que no han subido. Yo bien tajante fui en la primera, en la primera unidad. E incluso, Profesor, a, ver, a ver, un ratito, por favor. Ya, Estoy hablando. E incluso hay algunos que no se merecían esa nota que tiene, pero yo les he apoyado. ¿Por qué? Porque trabaja Entonces, no sé a qué, veo, a qué viene su reclamo. ¿No? Simplemente Ustedes me dicen que 15 nada más y sale eh, una alumna y dice que hay más de 50, 53. Entonces, ¿y el resto? Si 53 subieron el foro y los 35, o los 30 o 20 y tantos, ¿por qué no lo han hecho a su debido tiempo? Yo le dije, yo a mi correo institucional no voy a recibir nada. Para eso, ustedes me pidieron tiempo, le estoy dando el tiempo necesario, que son dos días y alguna vez hasta tres. Ya. Ahora, para poner un foro, señores, está bien, todos trabajamos, pero hay un tiempo, hay un minutito, un cinco minutito, ¿no? Yo reviso, o oh, tengo el foro, trato de hacerlo, o oh, apunto en mi agenda, foro tal hora, 18 horas, desarrollar, pero no, no, no es... Miren, van a ser futuros profesionales. Cuando usted desempeñando una, un, un, cuando usted este, le den una sentencia en contra de usted y le den cinco días para apelar y ustedes se van a pasar los cinco días, le van a, hacer, le van a decir al juez, señor juez, ¿sabe qué? Este, yo no pude este, contestar la demanda porque el sistema estaba mal. Yo no pude todo porque a mí no, no me notificaron. Entonces estamos mal, señores. Estamos mal en ese aspecto. Acá, si acá uno le da dos días. Imagínense, pues, en un proceso, en un proceso penal donde hay tres plazas para contestar una demanda o cinco días para, para contestar este, una, una medida cautelar, ¿ves? Entonces, no van a poner esa idea, no, doctor, que, doctor, disculpe que en audiencia yo no contesté la demanda porque, doctor, yo no ingresé y no ingresó porque el sistema estaba así, ¿ya? Entonces, no es así, señores. Yo les comprendo. Todos trabajamos, ¿ya? Y yo los felicito porque están haciendo un esfuerzo, pero también hay que tener responsabilidad. Y yo creo de que, doctor, me van a disculpar, señores, de que yo no le he podido ayudar ah, por, este por esto y por eso Ya, yo creo que eso está para un alumno de, bueno, de primero, segundo ciclo. Ustedes ya, ya son personas adultas. ¿ya? Ahora, yo le he dado todo el tiempo necesario. E incluso, como le vuelvo a decir, tengo los pantallazos. Entonces, o sea, 53 alumnos ingresan al foro y 28 no ingresan. Ahora, si, si 10 alumnos hubieran ingresado y el resto no, bueno, ahí me, cae, me caería la duda. Pero no, son 53 y 28 los que no han ingresado. 28 Yo no, sino 26, porque hay dos que, que no asisten. 26 que no han ingresado. Entonces, no sería correcto de que los 53 hagan un esfuerzo en subir su foro y los 26 restantes de que no, de que el sistema o que el, el, el tiempo... No, señores. Vuelvo a repetir, señores, yo tengo todo el, el todo el, el, el afecto y el cariño de ayudarles, pero así no, señores. Yo les digo, en este segundo unidad yo voy a calificar lo que es, ya porque verdaderamente verdaderamente a mí me causa sorpresa los comentarios de ustedes acá en el lado, ¿en verdad? Uno, no, que doctor, que no se mandó, no, que doctor, que esto. O sea, prácticamente, ¿yo qué? ¿Mm? Entonces, señores, por favor, ¿ya? Yo no voy a recibir ningún foro al correo. Ya yo fui tajante y voy a ser tajante. No recibo ningún foro al correo. así de repente ustedes, yo voy a, voy a poner los pantallazos. Acá está donde el foro inició a tal y cerró a tal ahí está, y por lo consiguiente si me pidieron un informe, acá tengo 53 alumnos que han presentado el foro en el debido tiempo, y 28 que no, porque dicen de que, de que se había cerrado se, ya, eso ya el soporte lo verá pero señores, así no, por favor ¿Ya? así no ya somos grandecitos, somos algunos de repente son profesionales y están estudiando su segunda carrera, pero así no señores, si me olvidé me olvidé Oh, doctor, no tuve tiempo. No, pero no. ¿ya? No que, que acá en el aula estén escuchando todos. Por eso yo tengo, le, les, le dije a la, a la delegada, que reúna los, los nueve eh, alumnos o alumnas que son los jefes de, de los grupos de los, de los trabajos que se le ha asignado. ¿Para qué? Para yo re, conversar con ellos y darle las indicaciones para que ellos le transmitan a su grupo. Y ya yo conversé con ellos, ¿Ves? pero ahora, como se dice, me, me vienen todito en, en, eh, a reclamarme con algo que yo no, yo, la verdad, yo, yo, yo no me explico. ¿No? En un principio creía, bueno, son veintitantos o diez que han subido, pero sale el alumno y me dice, no, son cincuenta y tres, porque yo no, no he revisado, no he, no he revisado, porque yo los sábados me dedico a revisar y a leer todos los foros, ¿Ya? porque el lunes sabiendo yo trabajo también. Pero me doy el tiempo sábado domingo que debo estar descansando. Para, ¿Por qué? Para leer los foros. ¿Ya? Entonces, señores, por favor, como okay, dice okay. una luna estamos perdiendo tiempo así vayamos a la clase que tenemos que empezar. ¿Ya? Haciendo. Y cualquiera, por favor, cualquier inquietud, háganle llegar de los trabajos y ellos ya solicitarán una reunión por favor, eh, profesor. Yo quería que me permita un ratito que. a pesar de que diga que cierra a las 8, pues puede ser un, tema de, un problema de sistema, estaba aperturado hasta el día 4. Es por eso que la mayoría de compañeros han podido ingresar a su trabajo. El tema es que los compañeros no leen los comunicados, o si no, empiezan a escribir cosas que tal vez están fuera de, de, del contexto de, de las informaciones que se manda, y los comunicados se van perdiendo. Pese a ello, yo le he vuelto a aclarar como dos, tres veces, pero el día 4, los compañeros que iban a ingresar, eso ya escapa de, de mí, por lo menos, porque yo he estado informando, comunicando desde el día 2, como usted lo indicó. Entonces, sí tenían conocimiento, sí se sí había comunicado en el grupal, de que teníamos el foro 6 hasta el día 4. Apertura del día 2 hasta el 4. Igual el foro del día, la semana 7, del día 2 al 4. O sea, comunicados han estado. Por eso hay que leer los comunicados el grupal, tiene un fin informativo. No hay que evitar hacer otros comentarios porque la información se, se va quedando detrás. Es por eso también que se restringió de alguna forma que hagan comentarios porque todos los comunicados que se hacen se van quedando detrás. Y los compañeros que dicen de que no sabían, eso ya escapa de que no lean los comunicados y no se enteren. Y el último momento quieran subir sus tareas, ya eso ya escapa de, de mis manos. Yo se le he comunicado desde el día 2 hasta el 4 y recalcado cada rato, cada vez que preguntaban. Así que han estado comunicados los compañeros y sí se ha comunicado que hacia si el día 2 hasta el 4. Tanto la semana 6 como la semana 7 y las evidencias están en el mismo grupal. Eso es todo, profesor. Ok, bueno. Eh, dicho eso, entonces ya vamos a, a lo que es el sí. tema de hoy día. Uno que nos pide el el sílabus la personalidad, la personalidad, eh, personalidad jurídica del Estado, el concepto de persona en lo social, en lo jurídico, la persona humana y la persona colectiva. Lo que viene a ser la persona jurídica y la persona natural. ¿Ya? Eso vamos a desarrollarlo en, en el transcurso del, de las horas que nos quedan. A las 10 mmm, de la noche, ¿le parece si hacemos un corte o más antes? Está bien. Está bien, 10 de la noche entonces. Ah, me olvidaba Me olvidaba olvidado. Un poquito rápido, por favor, ¿ya? A ver, Aguilar, Aikipa, Ambrosio, Arapa, Aiquipa presente, doctor, Aikipa presente. Aikipa, Ambrosio, Arapa, Arteaga, Aguilón. Presente, buenas noches. Franco. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Calderón. Peche, presente, Calderón doctor. Calderón Peche. ¿Cuál? Presente, ¿Cuál? doctor. No. Calderón Collado. Presente, doctor. Calderón Peche. Presente, doctor. Campodónico. Campodónico. Cansaya. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Carmen León. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Tarde Sánchez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Castro. Uno. Centurión. Ah. Presente, doctor. Buenas noches, presente, Carlos Centurión. Cermeño, Condori, Condori oh. Cacha. Presente, doctor. Buenas noches, buenas noches, ¿Condori Chambi? Presente, doctor, Condori Chambi Hugo. Coronel. Presente. Buenas, Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Corrales. Presente, doctor. Buenas noches. Cruzado. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cuba Escalante. Díaz Calderón. Díaz Durán. Presente, Presente doctor. doctor. Disculpe, Díaz Calderón, doctor. Presente, por favor. Díaz Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Díaz Ríos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Estofanero. Faustino Díaz. Buenas noches, doctor. Presente, Faustino Díaz. Ya. Fernández Carrasco. Día por su ausencia. Flores Perca. Flores Perca. Doctor, el compañero está en la clase, pero dice que no le permite el audio, doctor. Ya, acá está, acá me está escribiendo por el... Sí, doctor. Sí, Flores Perca. González Zúñiga. Presento, doctor. Y, doctor, el Campodónico dice que está en una reunión ahorita que en un rato se va a conectar. Ay, ay, ay. Ay, doctor. Ay, señor. Paciencia. González Zúñiga. Yo, doctor. Yo soy Rosario González. Holguín. Presente, doctor. Muy buenas noches. Bueno, Guayani. Guayani. Wilca Guamán. Laufa. Presente, profesor. Loaiza. Doctor, presente, Loaiza Farfán Rudy, buenas noches. Buenas noches. López Cari. López Cari, presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mamani. Mamani Caballo, presente, doctor. Ya. Martí Corena Arias. Presente, doctor, buenas noches. Medina Caldúa. Presente, profesor. Medina Caldúa Miguel. Profesor, presente. Medina Caldúa ah, Miguel. Conforme, Medina. Te escuché, Medina. Te escuché. Profesor, buenas noches. Se, se me fue la señal. Me, Laupa, ¿me puso mi asistencia? Sí, ya está. Gracias, a todos. Mejía. Presente, profesor. Mejía, Luisa, Juan Raúl. Presente. Sí. Acá está. Mira, pito. Presente, sí, doctor. Sí, sí, sí. Ese audio, ese audio. Eliana Díaz, su audio. Miranda Reina. Mira, pinta, pinta. Miranda Reina. Mogrovejo Flores. Alfredo, presente, doctor. Ángel. Miguel. Presente, doctor. Buenas noches. Ángel. No está presente, ¿no? Su internet estaba fallando. Ya. Morán Mendoza. Presente, doctor. Buenas noches, Morán. Muñoz Enice. Presente, doctor. Navarro Gómez. Doctor, buenas noches. Presente, Navarro Gómez. Neira Sánchez. Buenas noches, doctor. Presente. Obregón. Presente, doctor. A ver, cuando hablamos, eh, por favor, eh, ahí si me puedes ir apoyando, por favor, con las participaciones. Ya, profesor. Arapa, usted está con la mano levantada. ¿Tiene algo que opinar? O sea, disculpe. Cuando hablamos de la personalidad jurídica del Estado, ¿qué se le viene a usted a, a la mente, a la memoria? Cuando hablamos de personalidad. ¿Mm? A ver... Doctor. A ver, por, a ver, un ratito, por favor, disculpa. A, a ver. Empieza. ¿Quién empieza? Ángel Mogrovejo. Ya, a ver, Ángel. Ah, eh, sí. Que el Estado tiene una representación jurídica ¿Ah? ante, ante cualquier entidad, sea persona o, o organismo, este, sea privado o estatal también. Ya, ok. A ver quién sigue. A ver, Serrano. Después de Serrano sigue Salazar. A ver, un ratito. Después de Serrano sigue Salazar y después hubo con, con Doria. A ver, profesor, a cuando puedo hablar de personalidad jurídica se me viene a la mente aquella entidad, ente, eh, organización del Estado que brinda un servicio a la comunidad. Gracias. Conforme continúa, Salazar. Gracias, profesor. Buenas noches, muchos compañeros. Sí, a mí, bueno, se viene a la mente, pues, este, respecto a, a la problemática del Estado, eh, es la, está relacionada con la actuación del Estado pues a través de sus como es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, ¿no? donde este a través de eh, ellos es que dicta normas para regular el comportamiento social. Gracias. Alfredo, a, la, a las entidades, a las asociaciones, también a las empresas, eh, que tengan la capacidad suficiente para responder ante las obligaciones. Y, ...y realizar diferentes tipos de actividades. Ok. Ya. Bueno, ya terminamos ahí. Vamos. Entonces Doctor, ya estamos... ¿Sí? Eh, ¿Falta Hugo? Oh. A ver, Hugo. Doctor, de acuerdo con los, eh, con los datos suministrados por la filosofía del Estado... ...este es una persona jurídica. O, o lo que es este, lo mismo, la personificación jurídica de la de la nación... El Estado viene a ser, entonces, sujeto de derechos cuya misión esencial es el bien común. Gracias, doctor. Ok. ¿Qué nos dice sobre la, persona, sobre la personalidad jurídica del Estado? Pero antes de, de tratar este tema sobre la personalidad jurídica del Estado, vamos a ver que el Estado, ¿qué cosa es? El Estado es una realidad social y política. Y por ende, en el sentido político, ¿el Estado qué viene a ser? Un grupo de hombres, un conjunto de hombres, ¿no? Que van a componer qué cosa? Un pueblo. ¿Y este pueblo qué tiene? Un asiento territorial, sus límites territoriales, su soberanía y su independencia, ¿no? Entonces... Partiendo de esto, de esta premisa, el Estado tiene aquí una personalidad que no jurídica, sino una personalidad jurídica, una, una personalidad política. ¿Por qué? Porque tiene soberanía, tiene independencia, tiene asiento territorial. Es un conjunto de hombres, va a un pueblo. Entonces, es una personalidad política. Antes de entrar a la personalidad jurídica, tenemos que hablar sobre la personalidad política del Estado en la cual vamos a desarrollar esta, este tema. ¿ya? Ahora, cuando hablamos de esta personalidad política del Estado, ¿no? ¿qué vamos a percibir? ¿O qué excluye? La, ¿La excluye qué cosa? La idea de la organización. Y esto tiene qué cosa? Un carácter... Mientras se, ide... se va a identificar totalmente con el pueblo, indiferenciado. El Estado, en este caso, viene a ser, ¿qué cosa? De todos los habitantes. ¿Ya? Eso, es lo, eso es lo relacionado a lo que es la, personali la personalidad política de un Estado. ¿Ya? También podemos referirnos acá en lo que, ahora, en, si nosotros nos trasladamos ahora en nuestra vida moderna, ¿Los pueblos para qué hacen uso de esta soberanía? Y aquí estamos entrando poquito a poquito a la personalidad jurídica del Estado. ¿Por qué? Yo les pregunto, en la vida moderna, eh, ¿por qué los pueblos hacen uso de esa, de esa soberanía? ¿Para establecer qué cosa? Bien común. Bien común. Joder. Y... Seguridad jurídica. Estabilidad. ¿Cómo? Seguridad. Eh, seguridad jurídica. Lo que viene a ser un, un orden jurídico. ¿Ves? Ya vamos acercando al concepto de personalidad jurídica. Un orden jurídico coactivo. ¿Por qué coactivo? Porque es un delito y tienes una pena. O te real... eh, oh, antes de, te rehabilitas, ¿no es cierto? Perdón, después de la pena viene la rehabilitación, pero antes de, tenemos un, un derecho subjetivo y un derecho objetivo, ¿no es cierto? En el subjetivo, cuando tú vas a cometer el delito, y el objetivo es la ley o, o en este caso, el código penal, penal que te va a aplicar, ¿no es cierto? Entonces, cuando el pueblo, en esta vida moderna, Hace uso de soberanía, se refiere a eso, respeta soberanía, otro que invade su, su soberanía, pues hará valer qué cosa, el orden jurídico, el derecho internacional, el derecho a todos los tratados de la de la de, de que está prohibido la vulnerabilidad, la vulnerabilidad de los pueblos hacia tu país. Entonces, hace ese uso, la persona, el orden jurídico, coactivo, ¿ya? doctor. Doctor, sí. buenas noches. Doctor Hansen Turión, doctor. Eh, en cuanto a eso también yo quisiera recordar de que, bueno, siendo la soberanía una de las partes que conforman al Estado y todo eso, yo también quiero eh, señalar también que es muy importante que la soberanía va de la mano lo que son con las fuentes del derecho, dentro de ello que está la costumbre, ¿no? En, en un pueblo determinado o en, una, o en un territorio determinado. Donde se dan leyes y se le ejercen ellos mismos. Por eso también, como fuente de derecho, se le considera la costumbre una de ellas, doctor, que se aplica sí, a lo sí. que es la soberanía. Sí, la, la, eh, la, Parece mentira, pero. Eh, en las fuentes de derecho, el que juega un papel preponderante es las fuentes consuetudinarias, ¿no? que es las costumbres. Entonces, ¿por qué? Porque cada pueblo tiene su costumbre, cada pueblo tiene su origen. ¿No es cierto? Entonces, ¿en qué se basan las leyes? A las costumbres de los pueblos. Por eso es que muchas veces en una sentencia, en un, en un proceso, ya sea eh, penal, eh, civil, siempre se va a aplicar como jurisprudencia la fuente de derecho de costumbres. ¿Ya? Muy, muy bien tu tu opinión ¿ya? Okay, gracias. ¿Ya? entonces cuando ya esta soberanía se ve no de que ha sido trastocado tra por otro estado entonces hace valer el orden jurídico coactivo en la en cualquier que sale de mi, de mi sitio o yo te denuncio ante él en este caso ante lo ante el ante la corte, ¿no? Porque estás, estás invadiendo mi soberanía. ¿no? Entonces, es algo coactivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Va a regular qué cosa? Las actividades. no ¿Las actividades de quién? De los pueblos en conjunto o a la vez como, como individuos también. ¿sí? ¿Ya? Y aquí es donde ya va surgiendo más, más eh, en profundidad ordenamiento jurídico. ¿ya? ¿Por qué? Porque se crea el orden, eh, el, orden, el ordenamiento jurídico, ¿por qué? Porque el Estado tiene una personalidad política y eso da origen a la creación de la personalidad jurídica del Estado, que son dos tipos de personas jurídicas. Las, las personas jurídicas, eh, que son individuales, que corresponde a quién? A cada uno de los seres humanos, como persona natural. Y la persona jurídica es tal que corresponde a la totalidad de ellos, tomado como conjunto. Entonces, de aquí vamos a pasar ya eh, a otra cosita que me olvidaba. En los países que no es el Estado el que crea la constitución a través de sus órganos, ¿por qué? Porque son constituciones flexibles, pero esta que le es impuesta por una asamblea constituyente pendiente directamente del pueblo y no del Estado, ¿ya? Que son las constituciones rígidas en su concepto, ¿ya? Ahora, esta personalidad política, ¿cuál es su función? Se va a manifestar en qué? Al crear y modificar la constitución y al votar, ¿Ya? Estas son las únicas formas, eh, si nos damos cuenta, en, en, en las que el pueblo, ¿no? el pueblo o el, bueno, ya creo que ya...